Sé que mi visión de la vida es equivocada porque normalmente tengo la vista desenfocada y aunque sé que ven en blanco mis ojos mientras dormito forjaré con rimas la leyenda y seré un mito. Inequívoco, me alimenté a base de líquido. Mis lomos dejándose en ridículo. Paso del tunulo, el mulo al mulo de Asimov. Influyo en vuestros cerebros cuando modulo mi voz. No soy nada tímido, sino que soy quien intimida Y sube la líbido de damas sin darles bebida Porque prefiero bebérmelo yo primero Si no aceptan al borracho, seguiré siempre soltero Por eso espero que mi voz salga en CDs Y que cuando pillo el micro no se me caiga los pies Para algunos el micro es pesado, pa' mí ligero Tú lo pillas con dos manos, yo en una llevo pampero ¿Necesitas babero? Se te cayó la baba cuando el tonto jugó con el lapicero Viniste a ver en mi taller cómo rimar me hace sudar no pudiste comprender por qué empezabas a llorar Suelo el lenguaje embellecer para damas enamorar Más las palabras que usé ayer las uso hoy para mostrar que es insultante Ser el sultán de un mundo tan grande Chupadme el clande, subido a un thunder No le deis la vuelta a mis palabras que son claras Meterse conmigo es como meterse en camisa de once varas Verás es que si viras no devoras ni carburas sino que harás lo que esperas con ira en horas más duras Vuelvo a sorprender, a empurecer a los que ayer querían guerra para verme caer Supe responder, vaya que si sí, joder Y con mis vómitos les quito a todos las ganas de comer Que no soy homer, que vivo rodeado de marcianos como Homer Sin dormir ni comer boomer Se asume que me esfume si al volver de donde estuve mi perfume Huele a uno de mujer Me supe entretener ayer He de renacer de entre el alcohol y mis perizas Al atardecer será mi jet el que aterriza Sobre tu pista ves que tus pelos se erizan Sientes que te hipnotiza como valium tranquiliza Célébralo con fuegos artificiales, artificiales Quiero desactiven esta bomba en los locales de Pachanga Llevo el ácido en la manga Quemaremos la ciudad cristal igual a la fiesta magna Se rompió la báscula, Matsu la aplastó Tu rimas de fábula, Matsu la soñó No firmó la cláusula, Matsu escribió Tómate tu cápsula, Matsu soy yo Se rompió la báscula, Matsu la aplastó Tu rimas de fábula, Matsu la soñó No firmó la cláusula, Matsu la escribió Tómate tu cápsula, Matsudo soy yo ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú? Yo hago que esta luzca los luz